Señor Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Señor Presidente de la Corte Suprema, Don Juan Eduardo Fuentes. Señor Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto Mardones. Vicepresidente del Senado, Lucy Wensberger. Aprovecho y le agradezco su colaboración y trabajo conjunto que hemos realizado. Y por cierto, también saludo especialmente a los Vicepresidentes de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda y Claudia Mix señoras y señores autoridades nacionales señoras y señores ministros de Estado señoras y señores senadores diputadas, diputados reverendo un uso apostólico dedicado al cuerpo diplomático de Chile monseñor Alberto Ortega Martín señoras y señores funcionarios del Senado de la Cámara de Diputados de la Biblioteca del Congreso Nacional, estimadas amigas y amigos. Hoy me corresponde dar cuenta en el Salón de Honor del Congreso Nacional del trabajo realizado por el Senado de la República, así como de los desafíos que debemos enfrentar en la hora presente. Sin embargo, no quiero hablar solamente a quienes aquí desempeñan sus labores, a los parlamentarios y parlamentarias presentes en este Salón Plenario, sino también a todos nuestros y nuestras compatriotas. Hemos vivido tiempos complejos, tiempos de sobresalto. Por una parte, una demanda de cambios profundos, con una ciudadanía cansada de abusos y crítica con el sistema político. Por otra parte, la necesidad imperiosa de esa misma ciudadanía de mayores certezas en su vida presente y futura. Parece haber una desconexión entre los llamados temas de la política y las necesidades y anhelos de las chilenas y chilenos, en particular de quienes más necesitan. Enfrentamos una crisis de representación. Mientras las personas, las ciudadanas y los ciudadanos buscan respuestas en una dirección, la política parece caminar en un sentido contrario lo que ha generado un desencuentro. No estamos siendo capaces de ofrecer respuestas frente a los miedos de la gente, ni dando cobijo a sus necesidades. La gente quiere y merece certezas y seguridad. Y cuando mira, cuando observa alguna de nuestras discusiones, lo que siente es desesperanza, desolación, porque nos ve como parte de una élite que busca mantener sus privilegios y no como una respuesta a sus temores el miedo a perder el trabajo a que lo asalten al retornar a su hogar a que un hijo se enferme y no encuentre atención oportuna de salud a envejecer empobrecido sin pensiones dignas y encuentra respuestas en el Congreso a ratos esta institución ha profundizado su encierro mirándose y hablando hacia adentro ha habido malas prácticas que han afectado severamente el prestigio de la política. Esas malas prácticas y el abuso de los privilegios del poder deben terminar. Pero en la raíz del descrédito de la política está el que la gente siente que no le sirve, que no le presta un servicio ni para explicar la realidad ni para mejorar su vida. El marco institucional vigente agrava la crisis. Una constitución que consagra múltiples mecanismos para neutralizar la voluntad popular no hace más que profundizar la desconfianza. Que mis palabras no se malinterpreten. Son muchos los casos en que se realiza un serio y acucioso trabajo parlamentario para la aprobación de leyes que mejoran la calidad de vida de nuestros compatriotas. Podríamos citar muchos ejemplos, pero el afán de conseguir la atención del foco de las cámaras, la estridencia y el efectismo cortoplacista terminan opacando el esfuerzo por sacar adelante la tarea legislativa. Lo anterior muchas veces invisibiliza el trabajo serio y acucioso de muchos parlamentarios y parlamentarias con un claro compromiso con las zonas que representan y una abnegada vocación de servicio. Los debates de alto nivel que muchas veces pasan desapercibidos ante una creciente tendencia hacia la fara Perdón la farandulización, o esa palabra no me cuesta, pero la verdad es que la expreso, la farandulización de la labor legislativa, que le hace un daño a la imagen del trabajo que realizamos. ¡Aplausos! Políticos que hablan a políticos, es la mejor receta para alejar definitivamente a la gente de la política. Debemos hacernos cargo de esta crisis profunda, un Congreso para la sociedad y no uno que gira en torno a sí mismo. Un Congreso que hace del trabajo parlamentario un ejemplo de servicio público, un espacio de debate de excelencia, con exigentes estándares de transparencia y erradicando todo aquello que puede interpretarse como una forma de privilegio. ¿Y qué esperan las chilenas y chilenos? Un camino para avanzar que garantice el respeto irrestricto de sus derechos, que sus hijos tengan un futuro mejor, que puedan ser atendidos por un médico sin la preocupación de cómo van a pagar la cuenta, que puedan llegar a fin de mes con salarios justos y pensiones dignas. ¿No es acaso eso la verdadera política? Claro que lo es pero una que tiene su fundamento en convicciones y en las necesidades ciudadanas. Esa es la política que le, deba, que le da verdadero sentido al trabajo legislativo. Nada de esto será posible sin un sistema político que consagre mecanismos para resolver nuestras legítimas diferencias sobre la base del principio de soberanía popular, en que sea la ciudadanía la que decida sobre su propio futuro. La Constitución ha sido un factor neutro, o más bien un factor que ha generado una neutralización de las distintas visiones y por tanto ha generado una profundización de la crisis de representatividad. Los mecanismos destinados precisamente a neutralizar la voluntad popular han generado la imagen de que todas las opciones son iguales. Una institucionalidad plenamente democrática debe permitir que se visibilicen todos los colores los matices del sistema político, y que la gente note la diferencia cuando vota por unos y no por otros, y viceversa, de manera que pueda evaluar los efectos de su voto y perciba las diferencias entre las distintas alternativas. Y por ello, soy un convencido que resulta fundamental el éxito del proceso constituyente. Señor Presidente de la República, honorables parlamentarias y parlamentarios, amigas y amigos. La historia no empieza con nosotros. El primer Congreso Nacional se constituyó el 4 de julio de 1811, en reemplazo de la Junta Provisional Gobernativa del Reino de Chile a nombre de Fernando VII, conocida como la primera Junta de Gobierno. El 4 de julio de 1812 se instituye el Senado. Este hito fundacional para la historia legislativa del país marcó un largo camino de profundización de nuestra democracia. Durante la Patria Nueva, el periodo de organización de la República, entre 1817 y 1833, la institución se consolida en los distintos textos constitucionales dictados en la época. Desde 1833 el Senado fue un activo promotor para establecer limitaciones a las facultades del poder presidencial. Era el Legislativo el que aprobaba la posibilidad, posibilidad de otorgarle al Presidente facultades extraordinarias, así como también tuvo el poder de votar las denominadas leyes periódicas. En paralelo, el Senado fue partícipe activo de la promoción de las llamadas leyes laicas de 1883, que sentaron las bases de la secularización del Estado, incorporando componentes de igualdad para el culto y que fuera el preámbulo de separación definitiva entre la Iglesia Católica y el Estado establecida en la Constitución de 1925. Andrés Bello, José Victorino Lastarga, Benjamín Vicuña Maquena, Abdón Cifuentes, entre otros, fueron senadores e insignes intelectuales de la época que dejaron huella en este largo camino de progreso para Chile. Muchas son las leyes aprobadas que han sido sustento de los avances sucesivos de nuestra sociedad. Leyes que reconocían, por ejemplo, derechos y libertades básicas, controvertidas en su momento, como es el caso de la dictación de la Ley de Instrucción Primaria de 1813 y la Ley de Libertad de Vientre de 1817. Luego vendrían normas de tal importancia que hasta el día de hoy subsisten, como el caso del Código Civil de 1855, en cuya elaboración tuvo un rol fundamental el senador Andrés Bello. El cumplimiento, perdón, el establecimiento del sufragio femenino en 1934 para las elecciones municipales, que fue el antecedente de su ampliación en tanto derecho universal en 1949, es otro hito relevante. Y en la década de los 60 del siglo pasado, el Congreso fue un actor indispensable en el debate y aprobación de la Ley de Promoción Popular, la Ley de Sindicalización Campesina, la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y a principios de los 70, la nacionalización del cobre aprobada unánimemente por el Congreso Nacional en el Gobierno de Salvador Allende Gossens. El golpe de Estado de 1973 truncó una tradición democrática más que centenaria. Recuperada la democracia, el Senado fue clave en la implementación de leyes que promovieron su perfeccionamiento, a tono con el avance cultural de la sociedad chilena. En el ámbito civil se promulgaron en el año 98, 1998, la ley de filiación, la de igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el año 1999 y la ley de divorcio en el año 2004. Durante el proceso de reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente, el Senado tomó un protagonismo importante, principalmente en la incorporación de los escaños reservados para los pueblos indígenas, así como en ciertas modificaciones que se establecieron respecto a la paridad de género para la Comisión Constitucional, tal cual había sido aprobada por la Cámara de Diputados. En definitiva, el rol político y legislativo del Senado ha sido fundamental en momentos claves de nuestra historia, en momentos claves de la historia de nuestra República, factor que lo transforma en una institución central de la historia política de Chile desde 1812 hasta la actualidad. En esta larga historia son muchos los debates que se dieron en el seno del Congreso Nacional, cuyo eco resuena hasta nuestros días pese al paso del tiempo. Y nos enseñan que los esfuerzos de hoy para construir un Chile más justo, en esos esfuerzos nos antecedieron muchos que alzaron la voz anticipándose a su tiempo. No es fácil mirar el pasado con los ojos del presente, porque ese solo ejercicio tiende a descontextualizar la realidad de un momento histórico determinado. Por ello relevo la voluminosa tarea legislativa su contribución al desarrollo democrático del país y su renovada vigencia para los tiempos que nos toca vivir. Escudriñando en archivos históricos de la Biblioteca del Congreso encontré muchas citas que sirven para graficar lo que afirmo. El senador Abdón Cifuentes fue uno de los primeros parlamentarios en ubicarse en la vanguardia de la sociedad al pronunciar un discurso en favor del sufragio. Femenino, que se sumó desde el Partido Conservador a los grupos progresistas que mayoritariamente promovían esas ideas de avanzada para la época. Permítanme que lea una cita de Cifuentes, pronunciada más de siete décadas antes que la ley número 5357, que reconoce el derecho a voto de las mujeres en las elecciones municipales, fuera aprobada. Y casi nueve décadas antes, prácticamente un siglo, de que la Ley 9.252 permitiera a las mujeres participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Abro comillas. ¿Posee o no posee la mujer esas cualidades esenciales que constituyen la capacidad necesaria para la ejecución de un acto, para el ejercicio de un derecho? ¿Les negaréis que tienen inteligencia y voluntad para conocer y amar la verdad y el bien?, ¿Les negaréis que tienen alma creada como la del hombre a semejanza de Dios? Si en nombre de la religión y de la razón, si en nombre del cristianismo y de la filosofía proclamáis la existencia del alma en esta mitad del género humano, si en nombre de la razón y de la religión la proclamáis compañera y no esclava del hombre, en virtud de qué principios las condenáis eternamente al ostracismo de los negocios públicos. Cierro comillas. Y agregaba, Gifuentes, si abro comillas, ¿dónde está la ley natural que condena a la mujer al ostracismo perpetuo de los negocios públicos a que tiene condenada la ley humana? No existe. Lo único que existe es la historia de los despojos del débil por el fuerte, de los derechos de la mujer por el hombre, historia vergonzosa de la humanidad porque en la historia de los abusos, cierro comillas, esta cita no solo merece ser escuchada, sino también vista y leída, para notar en su escritura que la utilización de la letra I latina en vez de la letra Y y de la letra J en vez de la letra G, dan cuenta de la época histórica en que fue pronunciada a mediados del siglo XIX. El debate parlamentario respecto de la ley de defensa permanente de la democracia más conocida como ley maldita es otro ejemplo al respecto. El senador conservador Eduardo Cruzco, que señalaba en la sesión de Sara del 18 de junio de 1948, lo siguiente: "Abro comillas. Mañana, con cambiarle una palabra a este otro artículo, como lo señalábamos, no sería difícil hacer de este proyecto de ley". Un proyecto anticatólico, anti, anti cualquier cosa, ya que gran parte de su articulado no es sino una ley de sospechosos para lo que el gobierno por sí ante sí juzgue contrario al interés nacional, aunque no lo sea. Olvida el gobierno que tal concepción de una política de Estado nos lleva insensiblemente a una dictadura. Se olvida el gobierno de lo que caracteriza una democracia es precisamente la existencia de una oposición. Cierro comillas. Y desde la otra área del espectro político, el senador socialista Salvador Allende decía en la sesión siguiente del mismo día lo que voy a leer a continuación. Abro comillas. El eco de la voz doctrinaria, limpia de un antepasado mío, me impulsa, además de mis convicciones, a votar en contra de este proyecto que considero liberticida con ello creo contribuir a defender las bases esenciales de la convivencia democrática que han sido y son el alto e inembargable patrimonio de la patria cierre comillas le llamará la atención que haga mención a ciertas históricas de destacados senadores de la república de todo el espectro político en la cuenta de este día pero me parece muy importante rendir un reconocimiento a quienes, como lo dije anteriormente, alzaron la voz en momentos históricos relevantes desde el Congreso Nacional para defender principios y convicciones que hoy son los pilares sobre los cuales hemos construido la convivencia en nuestro país. E insisto, la historia no empieza, no empieza con nosotros. Presidente, parlamentarios y parlamentarias, amigas y amigos. Además, la historia continúa. Son muchas las iniciativas que se tramitaron y aprobaron en el año de que damos cuenta esta mañana, el trabajo parlamentario. La lista es larga y puede revisarse ingresando en la web institucional de nuestra corporación. No las voy a mencionar todas, además el presidente de la Cámara me abrió parte importante del trabajo porque ya mencionó... Bastantes, muchas. Así que voy a evitar repetir las que él ya destacó, que me parece que es muy importante, por cierto, destacar. Pero me gustaría mencionar algunas que solo muestran el trabajo legislativo y que tienen, la mayoría de ellas, un inicio en una moción parlamentaria. Durante la última legislatura 2021-2022, el Senado fue parte activa de la discusión pública para el avance de importantes medidas para nuestro país, considerando particularmente el contexto de la crisis sanitaria, poniendo al centro las necesidades de las personas, pero también enfrentando problemas sociales de carácter nacional. En primera instancia, una de las iniciativas aprobadas fue el proyecto que postergó el cobro de servicios básicos de electricidad, agua potable, gas de red y sus sucesivas prórrogas, el proyecto que ya mencionó el presidente de la Cámara. Esta propuesta legislativa alivió la carga que sufrieron las familias de nuestro país, cuando la emergencia sanitaria afectó significativamente sus ingresos. En esa misma línea, el Senado promovió la mantención de recursos económicos para los establecimientos escolares debido a las complejidades que sufrían muchas escuelas y liceos por efecto de la inasistencia ocasionada por la pandemia. Adicionalmente, por el impulso de distintas senadoras, representantes de diferentes sectores políticos, se estableció como ley la regulación del teletrabajo para el cuidado de menores y personas con discapacidad durante la pandemia. Con esta medida se reguló el trabajo a distancia para aquellos trabajadores y trabajadoras que tuviesen el cuidado personal de un niño o niña en etapa preescolar y las personas con discapacidad. En paralelo y respondiendo a los requerimientos de la ciudadanía durante la legislatura de la que hoy damos cuenta, se establecieron medidas para incentivar y fortalecer la protección de los derechos de los consumidores. Por otro lado, se extendió el periodo de postnatal para resguardar los empleos y conceder prestaciones excepcionales a fin de asegurar la continuidad de ingresos tras el fin del postnatal de emergencia. De la misma forma, fuimos capaces de eliminar barreras para el matrimonio entre personas del mismo sexo, asumiendo una deuda pendiente con la diversidad. Y si bien se trató de un mensaje presentado por la Presidenta Bachelet, hubo muchas mociones parlamentarias que dieron origen al debate para regular esta materia sin duda alguna que la ley de matrimonio igualitario contribuye a la construcción de un Chile que reconoce precisamente la diversidad su principal valor por otra parte conocemos las enormes desigualdades existentes entre hombres y mujeres en materia laboral y a nivel de toma de decisiones pese a la paulatina incorporación de la mujer en la fuerza laboral, su representación en puestos directivos sigue siendo baja y es en ese marco que se consagró la paridad de género en los directorios de las empresas públicas. Como una forma de fortalecer el derecho de las personas y su integridad frente a los abusos de, del poder, se aprobó la normativa destinada a establecer ambientes seguros y libres de acoso en el ámbito de la educación superior. Y paralelamente se aprobó la normativa que permita a las familias determinar el orden de los apellidos. Para nadie es un secreto que el Estado de Chile se encuentra en una deuda respecto del reconocimiento de los pueblos indígenas. Nuestra historia está atravesada por la herida abierta de esa deuda. En ese marco se estableció el Día de los Pueblos Indígenas, un avance en lo simbólico, pero aún insuficiente de cara a los desafíos que nos plantea los tiempos actuales. Además, como señalé, anteriormente se consagró el mecanismo de escaños reservados para el proceso constituyente. Otro ámbito en el que nos queda mucho por avanzar es el relativo a la protección del medio ambiente con el objetivo de disminuir los residuos se reguló la entrega de plástico de un solo uso haciendo un aporte relevante y concreto al cuidado de nuestro entorno y una normativa que debe llenarnos de orgullo ya no como congreso sino como, como país es aquella destinada a proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías transformando a Chile en un ejemplo pionero a nivel mundial asimismo como colegislador, el Senado tras, tramitó de manera expedita, junto a la Cámara, una serie de propuestas formuladas por el Gobierno anterior, atendidas a las dificultades que enfrentaban amplios sectores sociales por la pandemia, donde destacan las medidas tributarias para apoyo a las MIPYME, el préstamo solidario para la clase media y el ingreso familiar de emergencia, entre otras. Entre julio de 2021 y parte de junio del presente año, el Senado despachó 205 proyectos de ley y, en adición, se ingresaron 187 iniciativas legislativas, de las cuales 165 corresponden a mociones parlamentarias. Asimismo, se han celebrado 116 sesiones de sala, mientras que se realizaron 982 sesiones de comisión, equivalentes a 1.482 horas de funcionamiento. Pero además, el Senado busca incorporar crecientemente a la ciudadanía el proceso legislativo, y por eso hemos agilizado las respuestas a las consultas que se nos hacen por la Ley de Transparencia. Y además, nos enorgullece el Congreso virtual que compartimos con la Cámara de Diputados para interactuar con la ciudadanía y que tiene casi 2.000 personas inscritas y ha recibido más de 52.000 votos y más de 14.000 opiniones y recomendaciones para mejorar los proyectos en trámite. Especial mención merece el Congreso del Futuro, un espacio que nos invita a la reflexión, a replantearnos como individuos, como sociedad y especie, para aprender a convivir. El Senado, junto al Congreso del Futuro, ha desarrollado un espacio único capaz de reunir a políticos de diferentes sectores, universidades regionales y nacionales, científicos, empresarios y comunidades, para la elaboración de políticas públicas de forma moderna, mirando los desafíos que nos impone el siglo XXI y poniendo a Chile a la vanguardia mundial de estos debates. Saludo especialmente al senador Francisco Chaguán, Presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro. El Senado, una institución tan antigua como nuestra República, como se ha visto, ha sido fundamental para el desarrollo democrático de Chile. Tal como, dijo, perdón, tal como dije al momento de asumir la presidencia de esta institución, en estos dos siglos, Mucha agua ha pasado bajo el puente. Y así como la sociedad chilena ha cambiado, también ha cambiado nuestra corporación. Hoy, por su composición y diversidad, así como por su representatividad, está muy lejos de ser aquella Cámara Legislativa conformada solo por hombres, terratenientes y oligarcas que veían en el Senado la manera de conservar el status quo. El Senado actual. Es una Cámara elegida íntegramente con el sistema proporcional e inclusivo. Se han incorporado fuerzas políticas emergentes, así como partidos tradicionales que tuvieron muchos años marginados de la representación parlamentaria, terminando de esta forma con el cerco de la exclusión. Sin embargo, es mu mucho lo que todavía nos falta por avanzar. Por ejemplo, en paridad. Y si el proceso constituyente se ha desarrollado con paridad, la paridad ha llegado para quedarse y debe expresarse en todas las instituciones de la República. Las instituciones que no cambian, perecen con el paso del tiempo. Por ello, junto con preservar nuestras más nobles tradiciones, debemos estar a la altura de las demandas, sueños y exigencias de una ciudadanía despierta. Debemos profundizar el proceso de modernización del Senado, avanzando en mayor transparencia y erradicando toda forma de privilegio. Asimismo, debemos elevar el estándar técnico del proceso legislativo, de forma que la deliberación política cuente con el mayor respaldo para la calidad del trabajo realizado. Honorables parlamentarias y parlamentarios, hoy enfrentamos nuevos desafíos. La violencia y la delincuencia están generando una sensación de rabia, impotencia y hartazgo en vastos sectores de nuestra sociedad. Las chilenas y chilenos quieren vivir en paz y demandan con fuerza la obligación del Estado de brindarles seguridad. En todos estos años hemos escuchado muchas frases grandilocuentes que simplemente no han dado resultado. Además, debemos hacernos cargo de nuestra historia las recientes violaciones a los derechos humanos generan justificada desconfianza en sectores de nuestra sociedad respecto de la acción punitiva del Estado. En el actual Senado hay un ejemplo vivo que nos recuerda estos hechos gravísimos que simplemente no pueden volver a repetirse. Aprovecho de saludar a la Senadora Fabiola Campillay. Por ello... Requerimos de una política integral que, por una parte, entregue una clara señal de que no habrá impunidad respecto de quienes delinquen y, por otra, aborde simultáneamente las causas estructurales que han generado el aumento de la delincuencia común. Pero además, debemos ser muy claros, no se construye un Chile más justo con violencia. Ningún fin, por noble que sea, puede servir de justificación para la violencia. Una causa justa que usa medios injustos está condenada a deslegitimarse y perder apoyo social. Y por ello, todas las víctimas nos deben importar. Y así como siempre debemos condenar y exigir verdad, justicia y reparación ante las graves violaciones a los derechos humanos, también debemos expresar nuestro pesar y reconocimiento ante funcionarios de las policías que han muerto en actos de servicio velando por nuestra protección y nuestra seguridad. ¡Nunca podemos dar espacio al doble Estado! Presidente, senadoras, senadores, diputados, diputadas, amigas y amigos. Chile avanzó mucho en la reducción de la pobreza tras la recuperación de la democracia. Mientras se consolidaban estos avances, Paradójicamente se generaba en las profundidades de la sociedad un tipo de malestar social invisible y silente, sobre todo para el mundo político, pero que sectores intelectuales ya visoraron antes de la Revolución Penguina de 2006, antes de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y, por cierto, antes del estallido social de 2019. El informe sobre el desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1998 advirtió sobre este fenómeno de forma anticipada. La expresidenta Michelle Bachelet lo señaló con fuerza a principios de 2013. Abro comillas. Las personas están cansadas de los abusos de poder y de que sus necesidades no sean tomadas en cuenta. En cuenta. Y aunque muchas causas puedan ser señaladas, porque siempre todos los procesos sociales tienen muchas causas, déjenme decirles que mi convicción profunda es que la enorme desigualdad en Chile es el motivo principal del enojo. Un enojo que se manifiesta además como desconfianza en las instituciones. Este enojo es un enojo justo. Chile tiene muchas cosas buenas, pero a la vez es uno de los países con mayor desigualdad del mundo y esta fractura social es ética y políticamente inaceptable. Cierre, comillas. Y por ello... planteó la necesidad de iniciar un proceso constituyente. Como respuesta recibió un portazo. Seis años después, vimos y vivimos las consecuencias. Por ello es tan importante aprender de las lecciones de la historia. Los sistemas políticos que no acogen y dan respuesta a tiempo a las demandas ciudadanas entran en crisis. El acuerdo del 15 de noviembre fue consecuencia del estallido de octubre una respuesta del sistema político para canalizar de forma participativa, democrática e institucional el reclamo ciudadano generalizado. Quienes suscribimos a este acuerdo nos comprometimos a garantizar el protagonismo del pueblo en el proceso constituyente. No podemos apartarnos de dicho compromiso. El próximo 4 de septiembre la ciudadanía está convocada nuevamente a las urnas para pronunciarse respecto del texto de nueva constitución propuesto por la Convención. Mi opción es de público conocimiento, como la de la gran mayoría de quienes integran ambas cámaras del Congreso Nacional. En todo caso, no es este el espacio ni el momento para hacer proselitismo en favor de una u otra opción. Sin embargo, no importando nuestra preferencia, tenemos una responsabilidad con Chile de la que no podemos sustraernos en caso de triunfar la opción del apruebo, deberemos cumplir con el mandato ciudadano para implementar la nueva constitución tramitando los proyectos de ley correspondientes no cabe duda que será un trabajo arduo pero además deberemos abocarnos a las reformas que sean necesarias para actualizar precisar y disipar dudas conforme a las demandas ciudadanas que permitan ampliar la base de apoyo social y política del nuevo texto, más allá de quienes voten a prueba. Las constituciones, como toda obra humana, son perfectibles. No deben escribirse sobre piedra. Deben siempre establecer mecanismos de reforma que les permitan adaptarse a los cambios y demandas del pueblo. Por otra parte, en caso de triunfar el rechazo, también debemos garantizar el mandato, que el mandato ciudadano expresado en las urnas sea respetado. Y por ello, es imprescindible continuar con el proceso constituyente si eso acontece. Lo he dicho muchas veces y lo reitero esta mañana. La Constitución del 80, si bien está jurídicamente vigente, se encuentra política y socialmente derogada. La gran mayoría de nuestros compatriotas exige una nueva Constitución y corresponde, por tanto, garantizar un proceso democrático y participativo para, en este caso, continuar con el proceso de elaboración de una Constitución en democracia. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Por ello, no podemos retroceder en los estándares de participación ciudadana para la elaboración de un nuevo texto. La ciudadanía debe ser siempre la protagonista del proceso constituyente y la que tiene, por tanto, la primera y última palabra. Gracias. Comparto plenamente lo señalado por el presidente Boric en su mensaje del 1 de junio de este año. No podemos pasar del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. No podemos pasar de la sorpresa que generó en parte importante de la élite nacional en el estallido de octubre de 2019, a creer que porque hoy hemos vuelto a una aparente normalidad, Chile ha superado la crisis. Una crisis de esta magnitud, con un malestar generalizado como el que se expresó en las calles de los pueblos y ciudades a lo largo de todo el país, no se supera si no se dan respuestas a la altura del clamor ciudadano. No le temamos a los cambios, porque serán precisamente los cambios profundos los que permitirán darle estabilidad a nuestro sistema político y certezas a nuestra economía. La construcción de un Chile más justo y democrático es una tarea de todas y todos. Me parece que no somos felices, decía en agosto de 1900, 1900 Enrique MacIver. Es el malestar del que un siglo después hablaba Norbert Lechner el de no poder contar con el Estado, con el otro, con una comunidad que nos dé certeza y estabilidad. Y nos damos cuenta que es especialmente en estos momentos en los que la normalidad parece desvanecerse o que sentimos que diferentes crisis nos golpean cuando más necesitamos tener claridad, cuando más valoramos la estabilidad. Pero la tan necesaria estabilidad no es sino puede ser sinónimo de inmovilismo. Por eso las instituciones tenemos el deber de hablar a Chile con honestidad y apertura. Proponer un plan que nos permita enfrentar estos sobresaltos y dar certidumbre en el corto plazo, mientras resolvemos democráticamente las grandes líneas con las que garantizaremos nuestro desarrollo a largo plazo y nuestro marco de convivencia como compatriotas. En el pasado, las chilenas y chilenos juntos lograron sobreponerse a grandes dificultades alcanzando momentos esplendorosos de nuestra historia. Por ello, debemos superar prejuicios, abandonar descalificaciones y caricaturas, promover un de debate democrático que reconozca en el otro, en el que piensa distinto, su plena legitimidad para plantear su punto de vista. Debemos actuar con responsabilidad, generosidad y empatía, para reencontrarnos en una ruta común de construcción de una patria justa y buena para todos. Parafraseando a Vicente Higüeobro, sueño que la política, la buena política, sea como una llave que abra mil puertas. Así nos lo exige Chile. De todos nosotros y nosotras depende. Muchas gracias.